Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y les quería contar básicamente dos cuestiones Vamos a hacer un video rapidito, va a ser algo solamente más que nada informativo, ¿no? Bueno, y vamos derecho al grano, punto uno Les quería contar que, bueno, está la Lorraine 40T, 40T, sí, eh, francés Que es un... es un autocargador, podríamos decir, mediano... Eh, premium de tier 8 por supuesto que es francés y tiene la, la particularidad de que bueno tiene 4 proyectiles, recarga cada 35 segundos y dispara cada 2.5 cada proyectil, bien la verdad que es un tanque que está está lindo a ver, tiene otra de las cuestiones medias raras que tiene neumáticos, como si fuera un camión eso es medio, medio loco, está medio limado eh... Tiene 1.300 puntos de vida. Blindaje del chasis es hiper de papel. Y yo te diría que te escondas de cualquier tipo de, de proyectil de un cañón derp. O de algún cañón explosivo. O incluso de las artillerías porque... <ríe> lo vas a pasar mal. Sinceramente, tiene una potencia de 21. que Lo que lo hace un tanque bastante dentro de todo ágil. Tampoco es que sea la panacea, pero está bastante bien. Y un camo que puede llegar a unos 590 más o menos si le metes todo con power. Es bastante similar, digamos... A ver, yo... ¿Qué te puedo decir? Si tenés el 50-100, que bueno, andás a ver dónde está, ¿no? Pero aquí. Si tienes el 50-100, verán que son muy, muy parecidos. La única diferencia es que el 50-100, autocargador de tiro 8 francés, también lo mismo. Eh, o sea, pegan lo mismo, penetran lo mismo, tanto con AP como con APCR. Pero la gran diferencia es que este recarga en unos 46 segundos. ¿Por qué? Dirán ustedes, bueno. Eh, tenemos 6 proyectiles en el cargador Y esto lo hace Un, un tanque bastante letal Podríamos decirlo así eh, Y el punto negativo es que Tira entre proyectil y proyectil Tarda, mejor dicho, unos 2,73 segundos Bien, entonces eh, Es un poquito mucho a veces Tenés que eh, A diferencia del progetto que dispara más rápido O incluso del alorrain Si podés traquear en el primer tiro Mejor, mejor, mejor que mejor Entonces, eh, Estaría estaría bueno eh, Me preguntan a mí Si, me, o sea Che Nando, ¿me recomendás el Lorraine 40T? Depende, tenés el 50-100 Olvídate, ni lo compres, no tenés ningún tipo de chance pero, O sea, es, es lo mismo Básicamente en vez de tener 6, tenés 4 Salvo que seas millonario y tengas ganas de comprarlo Compralo igual, obviamente lo vas a comprar Diga lo que yo te diga Si no, bueno Eh... La verdad es que yo creo que lo vas a sufrir bastante por el tema de la, de, del blindaje que tiene, ¿no? O sea, en cuanto te vean estás muerto porque es una Arti que te emboque te va a bajar. Ya con este que tiene 90 de blindaje, 90, eh, cualquier cosa que le, lo toque, que sea explosivo, te vuela automáticamente por lo menos entre, mínimo entre 300 a 1200 de vida. Me, un tiro de la arte me baja bajado 1200, otro me baja 900, otro me baja 600... De tier 8 digo, tier 9... Una tier 10, olvídate, chau, adiós... Gracias por todo... Eh, pero bueno, no sé... Mi consejo es ese... Si tenés el 50-100 o cualquiera de los que le sigue... Olvídate la Lorraine 40T... Si querés un autocargador... Y podría hacer una alternativa... Si no tenés el Progetto y los otros... Ahora, si tenés el Progetto Tampoco lo compres... Eh, ahora, si no tenés nada de autocargadores... Y querés probar a ver qué onda... Cómo es manejar un autocargador... Y bueno... Tenés la posibilidad, capaz que estás en tier 5, en tier 6, arrancaste hace poquito el juego, hace un par de meses Y tenés la posibilidad, bueno, cómpralo, cómpralo si sí puedes Y si no, bueno, ya te digo, si tienes otro autocargador, no creo que valga del todo la pena, sinceramente os lo digo Punto 1 era todo ese resumen de la Lorraine Punto 2, que sí les quiero decir también, es eh, el hecho de que mañana, bien, mañana jueves 19, no 19, Si no me equivoco, sí, creo que mañana es jueves 19 sí. Yo la verdad que con las fechas ando para eh, atrás A ver qué me dice mi celu Sí, hoy es miércoles 18, mañana eh, jueves 19 Vamos a estar haciendo por la noche en directo, en vivo eh, Vamos a hacer algún tipo de evento Vamos a empezar ya a regalar cosillas eh, De todo lo que venimos juntando en el arbolito de Nando que básicamente son cosas que estoy abandonando Cosas que yo fui donando Y cosas que también nos va a ir dando eh, Wargaming Para que podamos ir eh, Sorteando entre la gente que nos va siguiendo bien. Entonces bueno, no se lo pierdan Que mañana a las 21 puntuales Les pido que yo 20.50 seguramente Miren ya me lo, lo anoto así acá ya 20.50 Para mañana Nando No te quedes dormido eh, y no, no tengan otro compromiso Que va a haber muchas sorpresillas Así que Pórtense bien, déjenle su carta a Papá Noel Y seguramente mañana Van a poder ganar alguna que otra Cosilla, les mando un beso enorme Muchísimas gracias Abajo le dejo la, lo que es eh, de qué forma se pueden unir al grupo de WhatsApp, si quieren de WhatsApp que tenemos con los chicos, que la verdad que la pasamos bien y, y es muy entretenido y después, eh, bueno, todo lo que son redes sociales, si me quieren seguir por Instagram por Facebook eh, quieren unirse al Discord de la comunidad siempre ponemos códigos que van saliendo nuevos en el grupo de WhatsApp también van pasando información los chicos, estoy muy activo también ahí, así que bueno, eso amigos básicamente me despido, hasta la próxima hoy a las 21 tenemos directo eh, y recuerden que eh, los premios Y el sorteo y todo este evento Que les estoy contando se va a hacer Mañana jueves a las 21 Así que les mando un beso, muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Chau chau